Bueno, comenzamos la geometría en el espacio y este vídeo lo vamos a dedicar a esos elementos básicos que nos podemos encontrar en el espacio. Los siguientes vídeos los dedicaremos a los cuerpos geométricos, a qué cuerpos nos podemos encontrar en tres dimensiones, y a los materiales y recursos con los que trabajar todo esto en el aula. Todos los elementos que ya teníamos en el plano, aquí también nos los vamos a encontrar. Vamos a ir encontrando puntos, rectas, segmentos, ángulos, todo eso ahora tenemos un elemento casi nuevo que aunque ya vimos ahora aquí está en el, en el espacio con mucha más presencia los planos los planos si recordáis los podíamos visualizar en el espacio como folios pues si tenemos un folio esta superficie redundantemente plana es, sería lo que veríamos como un plano eso sí hasta el infinito además podemos ampliar, podemos generalizar elementos que teníamos en el plano. Si recordáis, si teníamos dos rectas secantes, dos rectas que se cortan, en el punto donde se cortaban se formaban ángulos. ¿Y qué ocurre si tenemos dos planos que se cortan, dos planos que se intersecan? Nos aparece este elemento, que si tenemos este plano aquí y este plano aquí, esto que está aquí también es una especie de ángulo, y es algo que llamamos ángulo diedro. Di, dos, yedro de cara. Si en lugar de dos planos se cortan tres, pues tendríamos ángulo triedro, formado por tres caras, y podemos cortar cuatro, cinco, en general tendríamos ángulo poliédrico. De ahí es donde viene el nombre de poliedro. ¿Y qué es lo siguiente que se puede ampliar? Pues si las principales construcciones que teníamos en el plano eran los polígonos, entonces en el espacio tendremos lo que se llaman los poliedros. Los poliedros son cuerpos geométricos que tienen caras planas. Cuando hablamos de cuerpos geométricos nos referimos a cualquier figura que tiene volumen en el espacio. Dentro de ellas pues tenemos los poliedros y hay otro tipo de cuerpos geométricos que no tienen caras planas que son los cuerpos redondos que vamos a ver más adelante. En un poliedro tenemos tres elementos principales. Las caras que son cada una de las partes planas de la figura donde se unen dos caras. Tenemos una arista, es importante llamarlo arista y no lado, porque nos podemos confundir con la parte en dos dimensiones y si hablamos de lado en tres dimensiones, ¿a qué nos referimos? ¿a las aristas o a las caras? y donde se unen tres o más aristas, o tres o más caras, tenemos los vértices eso sí que lo cambian de nombre como en el plano, en el espacio también podemos distinguir entre cuerpos geométricos convexos y cóncavos y la forma de verlos es exactamente la misma si cogemos dos puntos cualquiera y los unimos por un segmento si para cualquiera dos puntos queda completamente dentro, entonces es convexo y si no es cóncavo. Como habéis podido ver a lo largo de las imágenes que está poniendo o en mi camiseta, los poliedros tienen caras poligonales, es decir, podemos formar poliedros a partir de polígonos. Así que es importante tener una serie de nociones, de reglas, para saber cuándo se forman poliedros y cuándo no. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para formar un poliedro? Pues se tienen que cumplir dos. La primera de ellas es que para formar un ángulo poliedrico, que son los ángulos que tenemos dentro de un poliedro, necesitamos al menos que en cada vértice se unan tres caras. Si tuviéramos solo dos caras, ahí no se nos forma un ángulo. Tendríamos un ángulo diédrico que es como un libro. Entonces ahí no, no podríamos formar un ángulo poliedrico. Esto lo podemos ver con materiales como el polidrón, en el que si tenemos solo dos caras, entonces no podemos formar. Necesitamos una tercera para poder cerrarla y que nos forme ese ángulo que tendríamos dentro del poliedro. Y la segunda propiedad es que los ángulos que se unen en un vértice de cada una de las distintas caras tienen que sumar menos de 360 grados. ¿Y eso por qué es? Porque si tenemos algo, como por ejemplo esto, que sí que mide menos de 360 grados, 90, 90 y 90, son 270, entonces sí que podemos doblarla y cerrarlas hasta formar un ángulo poliédrico. Pero si tuviéramos algo exactamente igual a 360 grados, entonces tendríamos esto. Y esto no podemos cerrarlo. De hecho, si recordáis, esto es una teselación. Como hemos dicho, los poliedros están formados por caras poligonales. Y una relación importante es la que existe entre las aristas de un poliedro y el número total de lados que tienen todas sus caras. Entonces, para ello, vamos a utilizar una figura conocida por todos, como es el cubo, para ver esa relación ¿qué sabemos del cubo? pues sabemos que el cubo tiene 6 caras cada una de ellas cuadrada, y si contamos sus aristas nos damos cuenta de que tiene 12 aristas entonces si despiezáramos cada una de las caras que tiene el cubo en total ¿cuántos lados hay? pues tendríamos 6 caras cuadradas 6 por 4, 24, entonces tiene 24 lados ¿qué relación hay? entre las aristas y el número total de lados? Efectivamente, el número total de lados es el doble que el número de aristas y esto ocurre para cualquier poliedro que tengamos. ¿Y por qué pasa? Pasa por lo siguiente. Tengo aquí dos cuadrados. Cada uno de ellos tiene cuatro lados. ¿Pero qué ocurre cuando voy a unirlos para formar o para empezar a formar un poliedro? Pues estos dos lados que tengo aquí se van a transformar en un, una única arista. Y esto ocurre siempre. Si tengo aquí otro lado más, otra cara más, lo uno y estoy sacrificando dos lados para formar una arista. Ahora estos dos que tengo aquí se transforman en una. Entonces estamos reduciendo siempre, eh, o sea, estamos juntando dos lados en una arista. ¿Al final qué nos va a quedar? Pues la mitad del total de lados van a ser las aristas. Esto nos sirve para identificar directamente si podemos o no hacer un poliedro con un número de caras que nos digan. Por ejemplo, si nos dijeran que hiciéramos un poliedro con 5 triángulos, sabemos que no puede ser porque tendrían en total 15 lados y la mitad de 15 no es un número entero. Entonces no puedo tener 7,5 aristas. Otra relación muy importante relativa a los poliedros, aunque solo esta vez en los convexos, es lo que llamamos la fórmula de Euler. La fórmula de Euler nos relaciona la, el número de caras, el número de aristas y el número de vértices de un poliedro. Y nos dice que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Por ejemplo, en el cubo sabemos que tiene 6 caras. Hemos visto antes que tiene 12 aristas y si contamos el número de vértices, veremos que tiene 8. Entonces, siguiendo la fórmula de Euler nos dice que el número de caras más el número de vértices, 6 más 8, que son 14, es lo mismo que el número de aristas, que eran 12, más 2, también 14, entonces se cumple. Repito, esto es para cualquier poliedro convexo. Por último, una herramienta muy útil a la hora de estudiar también poliedro son los desarrollos planos. Los desarrollos planos son cómo representar de manera plana la información de un poliedro. o sea yo creo que habéis visto en muchas ocasiones el típico ejemplo del cubo en el que lo dibujamos o dibujamos en un papel las distintas caras y doblando por las aristas podemos montar ese cubo de nuevo en tres dimensiones. Esa representación plana es el desarrollo plano. Por lo general hay muchos desarrollos planos distintos de un mismo poliedro. Por ejemplo, del cubo tenéis todos estos Pero no todas las configuraciones, por ejemplo en el cubo de 6 cuadrados, nos dan algo que podamos montar de nuevo en un cubo. Por ejemplo, esta que está aquí, sería imposible de montar en un cubo. Os invito a que lo intentéis. Esto es todo acerca de los elementos básicos que nos podemos encontrar en el espacio y de los poliedros. En el próximo vídeo vamos a ver distintos tipos de cuerpos geométricos, entre ellos los poliedros y los cuerpos redondos. ¡Hasta la próxima!